Hey, amor y humo en mi cama Este mundo da mil vueltas, sé que me llegará el karma Mi cabeza hay silencio y es porque algo trama Esas biches buscando sexo y entre el sexo buscan una dama la, Ya deja el drama mama, yo soy rapero 24, 7 días de la semana, tocaré más hasta cabra No entraré por la ventana, en esta vida somos polvo Y la muerte me ignala ya, rimas en punto de escape Este peón mató a tu rey Ahora son jaque mate Yo tranquilo fumando un porro Siempre listo el combate No canto pa'l que se droga Soy droga el que lo capte Ni adad ni Eva somos Ni este es un garde, Otro homie cayó preso Por el peso de este valle Otro hermano lo entendieron La muerte no llega tarde Puta rima desde el cielo Y este sueldo saque arde Estas calles no escuchan nada no cuentan nada y nada, ve eh. Por la espalda entierran la daga en el alma Estas calles no escuchan nada No cuentan nada y nada, ve eh. calle se pasó un mal rato, pero no cambiaría por nada, esos rapeos con mi bando, música del llano, yo rimar hasta llano, poder escribir con el alma, no sirven de nada las manos, sentando un beat de esta realidad escapo, también estuve adentro en el mundo del capo, ahora soy dealer del diablo, ey. Un gramos en la mesa, listos para cerrar el trato Titiritero, un tal Dios bendiciendo los pasos eh, Otra marioneta, atada de pies y brazos eh, A Juan en la esquina, mataron a balazos eh, Otro caso más, al que nadie le hizo caso Titiritero, un tal Dios bendiciendo los pasos eh, Otra marioneta, atada de pies y brazos eh, A Juan en la esquina, mataron a balazos Tu Dios no está crucificado, está cruzado de brazos